miren miren miren estas son las novedades navideñas de aquí en japón de las famosas cajitas sorpresas se podría decir que contienen dulces más conocidos en japón como okashi ¿no? y lo regalas a tu niño de acuerdo al personaje que le guste en esta ocasión tenemos a pikachu acá tenemos a las princesitas Acá tenemos a la famosa, no me acuerdo su nombre, que también es, este, es conocida acá en Japón. Miren la cantidad de cosas que ya están vendiendo para Navidad. Acá también están los los potes de chocolate y las famosas las famosas botas navideñas que también contienen lo que son dulces para que regales a tus amigos o amigas una caja de chocolate mayormente a Japón la mayoría les gusta regalar chocolate acá también hay un seto de dulces el valor de 6 dólares acá hay un tremendo papá noel zapato de papá noel esa es la gran variedad de cosas que venden en el donkey y acá también tenemos a Thomas Doremon y el que le gusta los en a tu hijo también hay y el famoso carro de Tomica eso sí está un poco más caro porque ya mayormente ya tu hijo se queda con el camioncito no ya puede jugar ¿no? y adentro tiene bastantes dulces el valor de 20 dólares también 20 dólares y también tenemos acá también a Ampang ¿no? las botas de Ampang ¿no? las maletas también acá de los personajes que son mayormente japoneses y los personajes tipo los Power Rangers en Perú y también tenemos la lata de Kimichi no el anime que fue furor este año en Japón el valor de 16 dólares. Gran variedad de presentos para que le podamos regalar a nuestros niños o sobrinos. También por Navidad están vendiendo en estos champanes para niños. Lógicamente que no son con alcohol, ¿no? Es con sabor a dulce para los niños. Está también el valor de un dólar y medio y tenemos al de Kimix Mayoda también pues son las, los champanes para los niños ¿Sí? pero lógicamente tiene sabor a fresa no, no tiene alcohol ¿no? voy a mostrar un poco más de las curiosidades ya como estamos en temporada navideñas ya están todos decorados en la parte de acá también ya está decorado Aquí también hay las pequeñas donas también, hasta los chocolates también, con el símbolo de Navidad y gran variedad de cosas para que puedas revelar, ¿no? bueno, Esta es una tienda muy conocida por los extranjeros, acá puedes encontrar gran variedad de cosas. Ah, ya me acordé el nombre de esta. Se llama Sailor Moon. ¿Sí? Mira que hay un cofrecito también para que puedan utilizar los niños. Y adentro también contienen, ¿no? Ahí están las botitas. ¿Sí? Como en forma de espejito. Adentro tienen los dulces. Ya los niños ya lo utilizan como un cofrecito, ¿no? Son las novedades que hay aquí en el Don Quijote para fiestas navideñas para poder regalar a nuestros hijos wow eso, es, eso está casi 100 dólares pero es una tremenda bota así que aquí les muestro las novedades espero que les guste este vídeo un vídeo muy corto de las novedades por navidad en el don quijote